Bueno, pues, estamos aquí nuevamente. Qué bueno que están con nosotros, mis amados. Qué bueno que estás aquí viéndonos, escuchándonos en este nuevo video que esperamos que venga a ser de ayuda, de bendición. Claro, así es. Eh, porque ese es el, pro, el único propósito. Que nos lleva a estar aquí en este momento. Entonces, pero primeramente les queremos saludar. Así es, momentos y tiempo de reflexión con sus amigos de siempre, uh -huh. Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es. Aquí presentes, en vivo y de todo color. Así es. Okay. Dando gracias a Dios, primeramente, por la vida, por la salud que nos da, eh, por este precioso día. Uh -huh. Y gracias Señor por todas por todas sus bendiciones, gracias por la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestras amistades, de las todas las personas que, que nos están viendo en este momento, gracias por ustedes también, y alabado y glorificado sea el nombre del Señor, estamos contentos porque Dios es grande, es maravilloso, Amén, y Dios. nada imposible hay para Él. Que el Señor les bendiga y continuamos adelante. Claro que sí. Eh, ayer fue un día eh, trágico para nuestro país, México. Así es. Un tiempo trágico para la India. Eh, para la India. Todavía hay mucho problema con lo del COVID. Y también, ha habido también otro tipo de situaciones en las cuales ha habido eh, temores, miedo sí, sí claro ahorita ahorita es es uh, tiempo tiempo de, de, de, de, de muchos este, temores, aflicciones eh, sufrimientos y, y, y, y tanta cosa por, por todo lo que eh, ha acontecido uh -huh. este eh, estamos en un en un mundo convulsionado este, entonces la gente así está, eh, con una inseguridad tremenda. Fíjate que cambios de gobierno aquí en Estados Unidos acaba de cambiar. En México sí. no hace mucho que cambió. Y así es. Mu muchísima gente ya no aguanta ese cambio. Sí, <coughs> o sea, sí, ha, ya. Ha habido Definitivamente. Eh, temores de, de que se pudiera convertir en una dictadura sí, es, eh, es... ahí con ah, sí. el presidente actual. Es que en realidad han sido muchas las cosas que se han hecho mal, entonces la gente ya no sabe ni qué. Ni, ni, ya, exacto, ya no saben ni para dónde van. Ya ah, no saben sé sí si es. van o no vienen. Pues claro, claro. Eh, en el eh, países como El Salvador, como en Colombia, uh -huh. este, aún mismo en Guatemala, ha, ha eh, en eh, Nicaragua, eh, ha, ha habido una serie de situaciones... Muy tremendas, muy... Eh, muy... Y, y una de las cosas que... Hay en, en, en este momento... Sí ocasiona en las personas un tipo de temor. Sí, sí, claro. Sí, sí, este, sí, sí este, humanamente, <risas> humanamente hablando, pues sí, o sea... Eh, realmente que, que entra todo, todas esas cosas y situaciones difíciles. A, así es. Entonces... Me propuse buscar un poquito sobre el temor, eh, a ver qué más había de lo que yo me imagino y, y, y yo pienso que, que sabía de, de, sobre el temor. Sí. Y de sacamos algunas cositas nada más que la, la, las quise poner en, en esta pequeña hoja. Para, para aclarar, sí. Para hablar sobre lo que es el temor. Y por eso el tema, no tengas temor. Uh -huh. Y como no se trata temor. de un momento de reflexión, queremos reflexionar también sobre el Amén. temor. Y ahorita vamos a ver en las Sagradas Escrituras cómo el profeta aquí, eh, el, elías, elías, le dice a la persona que tenía frente de él, uh -huh. no temas, uh -huh. no temas, te ruego eh, que, que, que no temas. Uh -huh. eh, no tengas temor no tengas temor eh, entonces y, y, y esto lo, este, lo estamos tratando de compaginar sí, sí. con toda esa actividad pues negativa que, que hay ahorita en, en, en nuestra vida toda mundo. la adversidad que hay en este eh, en este en mundo, este mundo ¿verdad? Sí. Eh, y esos son, son algunos de los efectos del temor algunos y, y le queremos compartir esto para que lo tenga muy en cuenta. Uh -huh. Cuidado con el temor. Cuidado. Eh, Así es. Eh, sí, vamos a leerles un poquito. Son muchos efectos los que sí. los que causa el, el temor. Y el principal eh, efecto que viene siendo. Sí, eh, este, bueno, eh, el principal. O, efecto, o los principales efectos, okay. ¿sí? Como se siente una persona que tiene miedo. Ajá. Okay. Los principales efectos de, del miedo son, pues, una gran sensación de malestar. Eso es lo primero. No te sientes cómodo, no te sientes bien. Uh -huh. Pues no, no, no. Hay mucha inseguridad, mucho temor. Sí. Preocupación. y hay preocupación. Preocupación. Uh -huh. Y en un gran eh, número de ocasiones la sensación de pérdida total. Cuando eh, la persona en, entra en ese temor, sí. eh, ¿qué es lo que pasa? Pierde el control. Se pierde, se pierde el control. Eh, entonces, eh, ese temor te puede descontrolar y te puede descontrolar eh, te puedes controlar mucho más allá de lo que tú te pudieras mucho, imaginar. Mucho, mucho más allá. Entonces... Las consecuencias del miedo sobre tu mente pueden ir desde el agobio, el malestar, el estrés, hasta la derivación en insomnio, ataques de ansiedad, caída en picada de tu autoestima, uh -huh. pérdida absoluta de confianza, inseguridad vulnerabilidad o culpabilidad uh -huh. entonces el miedo produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo como por ejemplo se incrementa el consumo de energía celular uh -huh. ¿sí? y aumenta la presión arterial los niveles de azúcar en la sangre y la actividad de alerta cerebral es Díselo tremendo, además. es tremendo. De veras, to, to, to, toda la descomposición que hay en, en nuestro organismo a causa de, de los miedos, de los temores. Es un descontrol. Entonces, ¿cómo se siente una persona que tiene miedo? Síntomas físicos durante un ataque de pánico. Hay, hay mucho pánico, mucho pánico eh, en las personas y... y y pues hasta en, en, en los presidentes por todas las cosas que están aconteciendo. este Los uh, robos uh, cibernéticos de, de, de, de las cuestiones del internet que están robando también tantos uh, datos y cosas, ¿no? Exacto. este Como latido fuerte o rápido del corazón, sudor excesivo, escalofríos, temblores, problemas respiratorios. De, de to, to, todas las consecuencias sí. que pudieran haber. Temblores respiratorios, debilidad o, o mareos, Ajá. hormigueo o entumecimiento de las manos, dolor en el pecho, dolor de estómago y náuseas y tantas <risa> cosas más. A, a, así es. Entonces, to, todo eso es lo, lo, lo negativo, vamos por así llamarle de las consecuencias de, de lo el, que es el, la, temor, el, el, el temor, el miedo. Uh -huh. eh, pero la, la Biblia también nos habla algo. Sí, la Biblia. Eh, con, o sea, con respecto al temor. ¿Qué es el temor en la Biblia? Como temor de Dios, se denomina en la Biblia eh, el miedo refer reverencial, de reverencia. Y el respeto que según doctrinas como el cristianismo y el judaísmo, debe guardarse a Dios, uh -huh. o sea, el, el tener el temor a Dios, pero es, es diferente de respeto, de reverencia. Además, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo que mueve a practicar el bien y aparta del camino del mal, uh -huh. aparta del camino del mal. Entonces, eh, eh, es muy diferente el, el, el temor a, a Dios, es el temor reverencial, ¿sí? Así es. El temor reverencial de respeto. que eh, El otro temor de, de, de, del miedo, pues es, es diferente. Así es, es diferente, en, en efecto. Entonces, Totalmente diferente. Eh... Eh, eh, esto es lo que eh, en un momento dado eh, puede acontecer. Que sí, sí, sí, así es. Eh, di disculpe. Estamos eh, checando eh, ahorita los. Sí, uh, los eh, es que quería ver si, si todo estaba correcto. Pero sí, está entrando ahorita una persona a, a, a Facebook. Uh -huh. Y me, me salió aquí una nota. En uh -huh. este momento no tienes conexión. Eh, actualizar, pero pues no, se supone que... Se restauró la conexión a internet. Sí. Eh... Es que a veces que hay, hay fallitas y no nos damos cuenta y sí. necesitamos que alguien del, de, de los uh, que están viendo, de los oyentes, este... video oyentes, que nos, nos den información a través de un chat, si nos estamos escuchando bien, o hay alguna falla, o hay algo... Háganoslo saber, por favor. Sí, este, es, es bien, bien importante eso. Porque ahorita Mo con cualquier eh, movimiento, cualquier cosita, se, se hace la desconexión y no nos damos cuenta. A así es. Entonces, este, eh, sí les pedimos, por favor, que si a alguien está ahorita, eh, pues que nos diga si se está viendo bien o no, no hay ningún problema. Eh, yo estoy tratando de checar si tú estás viéndonos ahorita este Marta Juanita Adalia Conchita um, uh, Mar no sé eh, eh, Daniel no sé quién, quién esté por ahí este pero, pero sí este les, les rogamos que nos hagan alguna indicación si sí, estamos viendo o no, no si está viendo. escuchando bien, si estamos bien o no estamos bien, háganoslo saber, por favor. Sí, este, porque... Otra vez dice, en este momento no tienes conexión. Se restauró. Se restauró, entonces, eso de que entre y sale... Entre y sale, entre y sale, pues ya no, no sabe uno si... No, si, me está... Si, o sea, no sabe... No, no uno. temor, sino no. me está preocupando... que, sí, que sí. Te, estamos claro. aquí y que usted nos haya. Pues mira el pajarito y ya se paró ahí. Sí. <ríe> Está precioso. O, ok, este... Vamos, vamos a ver, este... Bueno, vamos a seguirle por fe. ¿Verdad? Sí, este, amén. Entonces, este, bien, ahora nos vamos al, al, al pasaje. Sí, vamos a estar ahí en... en en El primer libro de Reyes En el capítulo 17 Sí 17, 8 En el 8 en adelante A mí me gusta mucho este pasaje Me llama muy fuertemente la atención De hecho, hemos Ministrado varias veces en él Entonces, eh, y, y pues... Uh, Quiero que queremos compartir uno, este mensaje con ustedes en este instante, en este momento, donde hay crisis realmente, hay sí, hay, crisis, este, hay, este, temores. hay temores, hay dudas, hay desconfianza, no hay... hay inseguridad. Eh, Así pero es. aquí vamos a estar viendo sobre Elías y la vida la de Saleta, vida de Saleta. De Este, cómo. Eh, pues eh, el, el Señor usa aquí al profeta Elías este, de una manera maravillosa y, y esa viuda ve la gloria de Dios mostrada en su propia vida. Amén, así es. Y es lo que Dios creemos. Es que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Su poder no ha menguado. Y es lo que queremos que tú también recibas, una bendición. Eh, por eso no tengas temor. No tengas temor. Solamente ten la confianza plena y absoluta en el Dios vivo. Deja que Dios permita que tu vida sea bendecida por el Altísimo. Amén, amén, amén. Permítele. Tú tienes que permitirle. No somos nosotros los que te vamos a permitir, sino tú. Quiere decir el Señor, Aleluya. permíteme la tener la confianza total y absoluta en, en su persona, ¿verdad? Amén. Bien, Entonces, nos, vamos a ver el verso aquí. Dice 8. así: el 8 vino luego a él palabra de Jehová diciendo: o sea, a Elías, Levántate, uh -huh. vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bien, eh, le dice: Levántate. Ya, ya, he preparado una persona. Eh, uh -huh. Y le dice, y es una mujer viuda. Sí, es una mujer viuda. Eh, normalmente, pues las viudas, y más en aquel entonces, eh, pues carecían de todo. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Eh, eh, si ahorita en la actualidad pasa más o menos lo mismo. Sí. Pues en aquel entonces. Pues, pues era más, más este austero todo, más escaso. Sí, más. sí porque Y en el campo, pues, olvídate. Eh, eh, exacto. Es, Entonces, exacto. él se levantó y se fue a Zareta. Y cuando llegó a, a, a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ajá. Entonces, él llega... Eh, a la puerta de la ciudad Porque antes las ciudades estaban amuralladas Sí eh, Y cuando llegó a la puerta De la ciudad Es eh, que, que una mujer Estaba allí recogiendo leña Sí ¿Por qué? Porque pues, eh, no, no había eh, Las formas de ahorita eh, Más, más modernas que, que, pues, Una botella de, de agua una eh, botellita de agua que hay cilindros o, o que hay este uh -huh. eh, pues el gas más, en, más, en la... uh, más fácil de, de tener el agua Ajá. Uh -huh. este entonces pues sí es uh, un, una un, una situación que en ocasiones pues uh, eh, pues se se, se se presentan situaciones sí, difíciles Sí, ¿no? se, se dificulta eh, y, y uh -huh. entonces, ese es, es, es el, el, el punto y esa es la, la, la, la situación uh -huh. que estaba pues sucediendo en ese, en ese momento. Sí. Y, y dice, te ruego que me uh -huh. traigas un poco de agua en un vaso para beber, uh -huh. ¿verdad? ¿Y el 11 Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Uh -huh. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, de, de harina, que tengo en la que tengo una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjate. ¿Qué, qué, ¿Qué pensamiento tenía ella? Sí, porque pues, ay, ya veía... Un par de, de leñitos ahí. Ya veía que no tenía que comer. Y, pues no había mucho que hacer eh, sí. en, en, en esa apariencia. Sí, sí, sí. Eh, entonces, este... Pues... Eh, y y el día... Le, le está pidiendo que sí. le traigas a de comer. Una torta, ¿verdad? Este, sí. Pues digo, ay, qué caray, pues pues ¿Cómo ya en la, en la tinaja o sea en, la, en esa vasija que, que era de barro lo verdad lo que pensaba hacer eh, pues ya, ya nomás le queda un poquito muy poquito para hacer un último bocado eh, para un, ella y para su hijo y, y viene el día así y no. ella como viuda y, y le pide que que le dé de comer que ah, le dé un sí. bocado de pan como diciendo, oye, pues, no, como diciendo, no, no la mueles, hombre. Sí, pues. <ríe> sí. Entonces, este, esto es para que nos demos cuenta de lo que en ocasiones acontece o, o, o sucede. Sí. ¿Verdad? Este, en, entonces, esto es lo, lo, lo importante para que podamos ver nosotros qué, qué estaba aconteciendo, qué estaba, qué estaba sucediendo en, en ese momento. Exacto. Y, Así es, y ¿y entonces diciendo? Elías le dijo No tengas temor Ahí viene la, la, la frase eh, No tengas temor No tengas por, miedo Por, por eso eh, pusimos como título eso No Ajá. El pues, temor. Pues no tengas temor eh, Sí, ve Haz como has, has, has dicho Pero hazme a mí primero De ello una pequeña torta Cocida debajo de la ceniza Y traérmela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 Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Okay. Uh -huh. eh, haciéndole... Aquí dice, eh, hay dos acontecimientos sí. muy, muy especiales. Por un lado, cuando le dicen, no tengas temor, Ve ya esto como has dicho. Uh -huh. Tienes poquito, bueno, pues, pero primero yo. Primero yo. Primero el cielo. Y, y eso si lo, lo vemos humanamente. Ajá. Pues como que como que primero yo. Pues, pues, primero la criatura. Luego ella. Y, y, y después el varón, ¿verdad? Pues, pues sí. Este, pero no. Es que Dios tenía un plan, tenía un... Dios tenía un plan, un propósito. Un propósito. Sí. Y a veces no entendemos nosotros los planes y los propósitos de Dios. Y es por eso que nos extrañan muchas veces las cosas. Y es por eso que, que también vienen los temores. Sí, sí, sí. Porque no entendemos, no entendemos a, a, a la profundidad. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Que, eh, exacto. O si, si Él está en el asunto o no está. Exacto. Entonces ahí es un eh, tema. No, no temas. No, o sea, no tengas temor. Perdón. Ay, perdón. Entonces, Thank eso you. es lo que tenemos que tener cuidado. De no caer en ningún tipo de Depresión, de, de malestar, de temor, de miedo, de duda, de desconfianza. ¿Por qué? Porque si esta mujer. Le dice, no no, no, no lo puedo hacer porque ya, ya lo que me queda no, no, no, no, no es suficiente. No, no es, ni siquiera para nosotros. Ajá, ajá. Entonces, volviendo aquí a, a, a, al verso. 20. Eh, no, claro. no, al 14. Ah, ok. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho sí la harina. La harina de la tinaja de la tinaja no no, no te va a escasear uh -huh. la, la harina de la tinaja no te va a escasear ni el aceite de la vasija ni sí. el aceite tampoco y, y esto yo no sé si a ti en, algún día en, en, en la vida te ha pasado algo parecido o similar que sientes tú que no se te acaban las cosas uh -huh. en otras ocasiones es más fácil que te pase que se te acabó y no que todavía tienes y, y eso me hace recordar a la hermana Dora. Sí. Que hicimos un, un, una actividad unas, por allá. Unas en, actividades en, en, en, en el en, área en, del valle. En, en, en, en la misión que teníamos. Uh -huh. Y ella preparó, eh, una, preparó sopa, con, una sopa. una Con sabrosa. mucho amor. Un, sí, preparó sopa y tamales. y e Hizo varias cosas. Y la sorpresa para ella dice, fue que su aceite no se le agotaba. Sí, eh, eh, eh, ella nos, eh, nos comentó, dice, ¿No hermano, sí. Sí, fíjese, una cosa dice que estoy admirada de que el aceite que me, que me ha quedado no se me acaba. Y por más que lo uso y no se me acaba, eh, y le dijimos, bueno, gloria al Señor, porque aquí le, le pasó lo que la, a la viuda de Zareta. Exacto. Sí. yo espero que a ti te pase lo mismo. Mira, en estos momentos de crisis, no te preocupes tanto. O nada, ¿para qué te preocupas? Ni tantito. Sí, mucho no, menos, no. más, ¿para, ¿para qué? Sí, ¿no? Eh, pon, pon tu fe, tu, pon tu confianza en el Señor. Amén, suple, suple toda necesidad. Eh, esto me hace recordar también al, al hermano Cantú, que, que vive por allá en el área del valle ah, de, Cantú. de Texas. Sí. Eh, él ya está, pues es un poco mayor que yo. Si ya me ven viejito, pues él está más. <risa> bueno, eh, este, sí. Y eh. eh, nos comentaba hace unos días, unas semanas atrás, este que porque le preguntaba yo cómo le estaba yendo, ¿no? Sí, sí. Dice, fíjate que, que bien, dice, eh, tengo más dinero que antes. Dice, porque no veo más que de la ayuda que me dan, pero pues ya tengo mi guardadito. Bueno, pues qué bueno. Eh, entonces, eh, y, y esto era antes de... De la pandemia. De, de, de, de la... No, de, de los uh, ayudas que, que, que, que ha han estado dándose sí. antes de eso ya ya, ya empezaba a tener su, su guardadito pues tal vez porque el hijo la hija sí. no sé Así alguien y, le, le, le, le, le, le, le daba ahí uh -huh. eh, algo para que para que tuviera para que se ayudara uh -huh. eh, entonces eh, eh, eso es lo que acontece mi amada mi amado cuando nosotros estamos en, en esa condición de creerle a Dios. Y quise retomar re aquí, un tantito aquí al pas el pasaje este. Porque estaba tratando de poner eh, la, la, la radio que tenemos eh, para ver si estaba funcionando el internet. Y, y, ¿no? Si sí está, está funcionando. sí, sí está funcionando. Este, aquí la, la estoy oyendo. Sí. Uh -huh. en, en este momento aquí en, en el teléfono. <coughs> Entonces, porque sí me estaba medio inquietando Que me salía ahí una nota uh -huh. Que se iba y que venía Y que, sí. pues dije, bueno, pues estamos o no estamos, ¿verdad? Sí, sí, sí Y con eso de... Pues todas las cosas que, que pasan ahorita Pues no es de dudar que, que las conexiones del Internet Se, se, uh -huh. eh, se, se, se escapen, se, se vayan Sí, sí, sí Entonces, volviendo aquí al, al, al pasaje Ajá uh -huh. Y de... que la harina de la teneja no se escaseó ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra de Jehová te había dicho él, eh, por medio del profeta Elías. Uh -huh. Entonces, ¿cómo anhelamos poder tener nosotros la palabra profética para ti y poder decir no tengas temor? Amén. Y que te pase a ti lo mismo que, que le estaba pasando a esta viuda en aquel día. Así es. Aunque estamos hablando de 910 años antes de Cristo, que esto se estaba escribiendo. Uh -huh. Pero es tan, tan presente en el día de hoy que hoy puede estar aconteciendo sí, exactamente porque lo el mismo. El Señor es el mismo. ¿Por qué? Porque las situaciones de la vida van como que... Eh, van dando vuelta como el se mundo te da vuelta. Se repiten las historias. Se repite, eh, exacto. Sí. Entonces, mi amada, mi amado, yo quiero que tengas la confianza plena en el Señor. Y te decimos, no temas. Amén. No tengas temor. Dios tiene el control. Pero pon todo. toda tu confianza en el Señor. Amén. No Amén. en Así mis es. palabras. No, en el Señor. Sino en Dios. Señor. Ten claro. toda tu confianza bien puesta en el Dios grande, fuerte y, y todopoderoso. Amén. amén no Yo sé que ahorita eh, en algunos países, incluyendo el nuestro, de, de México, aunque estamos viviendo acá en Estados Unidos, pero nuestro país pues, es México. Es, es Así es. Nosotros ahí, eh, como dicen, verdad dejamos... El, el ombligo. Ah, sí. Eh, este. Eh, está pasando una situación crítica. Tremenda, y más con esto tremenda, último que tremenda. acaba de acontecer. Sí, del accidente este del, del metro. Del, del metro, sí. Esa línea dorada que eh, está ensangrentada ahorita. La línea del 12, este, no sé qué. Sí. Eh, y que ya. Eh, Toda esa situación popular que tenía el presidente se ha ido desvaneciendo. A ver si ya se ha ido eh, vaciando la tinaja. Sí, sí. Ya, ya, ya no es lo mismo que cuando ganó. No, y, y, y es que se, se olvidan, se olvidan de que Dios todo lo ve. Él tiene el control de todo. A, a, a, dónde, a dónde iremos A dónde huiremos de su presencia A ningún lado podemos ir Sin, sin que él, él lo sepa Él y, ve y sabe todo Y yo quiero comparar por lo menos dos países México y la India Así es En la India hay mucha idolatría mm, No se imagina usted La idolatría que hay allá, allá sí que tienen muchos dioses Así es y hasta la gente se pinta en la frente. Le digo porque conocemos a varias hindúes de, de por aquí en esa área donde vivimos. Uh -huh. y, y así son ellos. Sí. Y tienen muchos, muchos, muchos, muchos dioses. Y en México, cuando este señor presidente que está ahorita ganó bien la selección fue abundante en cierta forma la, la, la votación que le dio la, la preferencia uh -huh. eso nadie se lo va a quitar porque pues así sí. así debe ser la democracia uh -huh. pero qué fue lo que sucedió primero hicieron unos ritos con chamares con uh -huh. toda esa gente uh -huh. Que, que, que, que nada tiene que ver con Dios. Exacto. Y ahí tenía la catedral a espaldas de él, pero ni siquiera fue para de, de, decirle a, al, al, a la persona indicada ahí de, de, de, de ese lugar, pues que fuera y orara o, o algo, ¿no? Aunque pues no, no es la costumbre, pero. Eh, cuando menos uh, a, a, a, algo más cerquita de Dios y ¿Sí? no un chamal o unos chamales uh -huh. y él echaba ahí humos y esto y el otro porque yo lo vi ese no me lo platicaba. Uh -huh. y pues no no dudo que Dios esté haciendo algo sí. para corregir ese error sí ¿Por qué? Porque él no debió haber permitido, permitido eso. Así. Y si él está desobedeciendo a Dios, Dios no tiene que hacer nada con él ahí. Exacto. Y si está ha causado mucha muerte y cuando digo ha causado, lo digo por, lo, por los, los noticieros que dicen. Todos los descuidos que ha habido con el COVID y, y eh, que Niños enfermos de, de, de cáncer Y tantas cosas Ha, ha habido mucho, mucho, mucha mentira Y, y hay quienes la, la están contando Y son miles de mentiras Que este hombre dice lamentablemente Muchos descuidos Y, y el pueblo está sufriendo Sí es, es que, Los que eh, confiaron ya Ya se están olvidando de él Sí, sí En, en la India está pasando lo mismo y cuidado cuando estamos lejos de Dios. Sí, porque el, el príncipe de este, de este siglo, o sea, el Satanás, ¿qué, qué, qué, qué nos dice la Biblia? ¿Qué sé yo? Eh, o sea, el Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Uh -huh. Eso, yo he, ten, he venido que, para que tengan vida y la tengan, la tengan en, la abundancia. en la abundancia. Ahora, con respecto Así a la es. vida, si volvemos a quedar pasaje, Sí. Y, y esto está aconteciendo también en El Salvador. Está sucediendo también en, en, en Nicaragua y está sucediendo en, en, en otras partes del mundo. Sí. Cuidado cuando no estamos acudiendo al Dios verdadero. Está sucediendo en, en, allá en, en, Cuba. en Cuba. Está sucediendo sí. también en Venezuela. Sí. ¿Por qué? Porque no están con el Dios verdadero. No, no están. No están con, con, con el Dios. Dios no. Con el Dios de la Biblia. Sí, sí, sí, sí. La que narra quién es Dios. Y ahorita vamos a ver aquí un pasaje mm. que es con el que vamos a terminar. Sí. Porque si no es ese reconocimiento, ojo, si no hay ese reconocimiento, vamos por el camino equivocado. Uh -huh. Y decíamos en, en, en, en el video anterior, o en, o en uno de los anteriores, por cuál camino vas. Uh -huh. ¿Quién es tu Dios? Exacto. ¿Quién es tu Dios? ¿El Dios de la Biblia? ¿Estás seguro que es tu, es tu Dios? ¿O tú tienes tus dioses. Cuidado, ¿eh? Así es. Entonces, cuando el hijo de, de esta mujer se enferma, Sí. Ahí en el verso 19 le dicen, Sí. Dame acá tu hijo. Sí, dame acá tu hijo. Entonces él, él lo tomó de su regazo y, y, y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Ajá. Y fíjense lo que va a pasar aquí. Qué importante para que veamos el amor y el poder y la gracia de, del Señor. Y, y, cla siguiente... y, clama y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío. Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Sí, porque el Señor le, le, le dijo que ella lo iba a, a sostener. Sí. Y le dio la morada en, en su casa. Sí, por. Y entonces el hoy día día le está diciendo, así, hey, ¿qué, ¿qué pasó? Como decimos los, los, sí, los sí, por, chavos de Por todas las le, pruebas le, que él no, había tenido, ha tenido también. ¿Por qué estás maltratando a esta mujer? Sí. Si me está atendiendo, ¿por qué me la estás maltratando? Así es. Aún Elías. Aún Elías, sí. ¿En su condición? Le, sí. le, le, le dice al Señor, le reclama. Sí, porque ya, ya habían matado, este, de donde venía, ya habían matado a todos los profetas de, de, uh -huh. de él. Entonces, nada más él había escapado, Ajá. se huyó. Entonces, eh, eh, le dice, y...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 Tres veces uh -huh. y en la tercera es cuando acontece. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Mira, tu hijo vive. Sí. Mira, tu hijo vive. <coughs> sí. Y ella estaba preocupada. Sí, estaba sí. preocupada porque se le murió su criatura. ¿Era viuda? Sí. Y entonces pues, dijo, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué va a pasar aquí? Exacto. ¿Qué va a pasar aquí? Uh -huh. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, Alabase, ahí la, la mujer ya reconoció que ella había hospedado... A, un, a, a, un, un, siervo a de Dios. un siervo de Dios. Entonces, Así es. yo lo único que, que, que espero es que cuando tú veas este video puedas entender que estás escuchando palabra de Dios y no que seamos nosotros profetas, sino que estás escuchando palabras es de palabra. Es Dios, palabra de Dios, amén. Y que Dios tiene poder para darte la bendición que tú ni siquiera habías pensado. Pero que la estabas anhelando Y ahí es donde queremos Aterrizar ya este, este, este pensamiento Así es ¿Qué es lo que tú has estado pidiéndole a Dios? Uh -huh. Para ti, para los tuyos O para tu propia vida O para tu propio país Tenemos que empezar A creerle a Dios Y no tengas temor uh -huh. México va a resurgir Estados Unidos va a resurgir, I Amén. Mean, el Salvador va a resurgir, Guatemala va a resurgir, I Amén. Mean, Nicaragua el va el Salvador, a resurgir, Honduras va a resurgir. Miren, Colombia, Venezuela e incluso Cuba. No importa que por muchos años los han tenido como esclavizados. Uh -huh. Pero tenemos que enseñarnos a creer. Porque también en Cuba hay mucho hechicero. En República Dominicana y en muchas partes del mundo hay mucha gente. Allá en el África, ¿no? tremendo también. Entonces, mi amado, mi amada, tenemos que enseñarnos a creerle a Dios por su palabra. Amén. Y tenemos que enseñarnos a creer y no a tener temor. No tengas temor. Así mejor es. confía. Mejor confía Así en el es. Señor. Aferta su palabra y busca siempre mejor de la conexión con Dios. A través de la palabra, a través de la oración. Y busca, busca más intensamente a Dios en tu vida. Si tú lo haces, va a haber que tu situación puede cambiar, la de tu situación física puede cambiar radicalmente, la de tu economía, la, la de tu familia, la de tu ciudad, la, la de tu país, va a cambiar, y va a cambiar radicalmente, porque tenemos que decir, basta ya. Así es. Así yo, tengo es. yo tengo que hacer cambios, yo tengo que hacer cambios, yo tengo que hacer cambios, y por ahí empieza la bendición. Así Cuando es. Cuando tú, yo y cualquiera... Empezamos a hacer los cambios. Amén, así es. Empezamos a hacer cambios... Y esos cambios... Van a venir... Para bien. Sí, amén, amén, amén, así es. Nadie en esta vida... Estamos eternos. Mal que la eternidad que nos ofrece Dios... A través de su palabra. Sí, amén. Pero aquí físicamente... Moviéndonos aquí físicamente, pues envejecemos, hombre. Pero, uh -huh. pero, no Así hay es. mandatario que dure toda la vida. No, no, no, no, no, no. No hay mandatario que dure toda la vida. Entonces, mi amado, mi amado, tengamos cuidado. Así es. Aferrémonos al Señor. Mantengámonos firmes en el Señor. Dejemos que Dios sea quien guíe nuestras vidas. Tome control. Y dejen que Él tome todo el control de tu mente, de tu corazón, de tus acciones, de tu vida. Y permítele a Dios que Él te bendiga. Así es. Pero tienes que, permi que permitírselo, porque si tú no se lo permites, pues Dios no puede ser nada. Así es. O sea, la decisión es tuya. Amén. La decisión es de todos y cada uno de nosotros, en lo personal. La decisión es nuestra. Y el cambio va a operar de acuerdo a nuestras propias decisiones. Entonces permite que Dios bendiga tu vida. Deja que Dios, en alguna forma, en alguna manera, estos mensajes que estamos dando aquí, estas reflexiones, puedan ayudarte uh -huh. y que te puedan ser de bendición. Así Permíteselo, a Dios. Permíteselo. Solo tú lo puedes hacer. Permítele al Señor. Y déjate bendecir de parte del Altísimo. Amén. Así y es. ya son 45 minutos, hija. Sí, es. No, no, pues el tiempo se va volando. Entonces, vamos a orar. Amén. Únete con nosotros. Únete con nosotros en, en esta oración. Amén. Y permite a Dios. Re gracias, hermano René. Eh, nos está diciendo que somos de mucha bendición. Pues es Dios, lo que queremos. Dios te René. bendiga, René. Dios te es bendiga. Es lo que queremos y, y, y queremos. Te amamos, que eres, te amamos. Feliz como tú Señor. también, que, que eres de bendición donde estás. Sí, amén. Que, que el Señor. Que nosotros brillemos en el sitio donde estemos. Aleluya. Así tú brillas es. en el sitio donde estás. Nos queremos brillar también aquí en el sitio donde estamos. Y queremos ser simple y sencillamente. Amén. De bendición para todo el mundo. Así es. Vamos a orar. Acompáñanos, pues. René, a, a, en esta oración. Y vamos a, a pedirle al, al Altísimo Aleluya. que Él resuelva los problemas que hay aquí en Estados Unidos, en México, en toda Centroamérica. Así ahí es, en tu país también, es. René. Que, que el, el Señor restablezca todas las cosas. Que el Señor tiene a, a todo el mundo de, de en sus manos. Que, que el Señor nos des esa fortaleza y esa confianza y esa seguridad. Por eso el tema, no tengan temor. No tengan temor. Que no tengamos temor. Amén. Sino más no bien la confianza y la seguridad. La seguridad. Eh, el así Señor. es, así es. Nos Amén. vamos a unir. Amén. Y por fe, tus manos aquí también. Aleluya. DNA. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oh, misericordia Señor. y hallar gracia Aleluya. para el oportuno. Tú nos socorro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Padre, gracias. Glorificado seas, Padre eterno. Gracias, Señor, por. Los... Gracias, Señor. En México, Amén. en El Salvador, Amén, eso en eso Colombia, eso en eso Venezuela. Estamos, Señor confiamos en su amor en su todo poder. Centroamérica, sí, todo señor. Sudamérica, Señor. Sí, Señor. Toda Europa, toda Asia, sí, toda señor. África. Usted y hasta lo último de la Tierra, todo Señor. El mundo en sus manos, Padre. Usted tome. Que se ha quitado todo, todo temor de, todo, de, todo, de todas las personas, Sí, Señor. En el y nombre, nombre de, Santo, de Jesús. Estamos confiando, declaramos. en usted, Señor. La victoria y declaramos la bendición. Sí, Señor, declaramos victoria y bendición en el nombre de Dios. Y a Padre Jesús. Santo, le honramos, le glorificamos sí, y le decimos perdonen sus faltas. Perdone sus errores, errores. Sí, Señor. perdónen nuestros pecados, Señor. Sí, Señor. Denos la salvación sí, de, de nuestra alma. Y permita señor, que un día, no, señor, cuando usted venga por su pueblo, sí, señor. nosotros también estemos con usted. Sí, Señor, que nuestro nombre esté escrito sí, en el Santo, libro de la vida. Sí, porque señor. al aceptarle, al recibirle, sí, vida, sí, el salido, sí, el en su en su corazón, oh, mi usted va a estar, Señor, preparándonos nombre, señor. para ese encuentro con usted para la eternidad. Aleluya, sí, Señor, así y es, Padre, Padre Santo, en el nombre gracias. de Jesús. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por mi, ser nuestro Salvador. Amor, su grande gracias porque hice tu vida en sí, rescate señor. de la nuestra. Gracias, Señor. Y merecida. Gracias, Padre. Pero gracias, Purificado Señor. Sea su nombre, padre. Honra, y a ti te digo, Lorena, mi amado. Alabanza, a ti señor. te digo, mi amada. Sean dadas a usted, Padre. Dile a Jesús que venga tu vida. Sí, mi Cristo. Que te cambie, que te transforme. Y que también tu mente sí, y tu señor. corazón sean cambiados y transformados por la gloria del Padre en Cristo Jesús. Gracias por su amor. Y Padre, gracias por su bendecirnos. Es grande, y gracias, Padre, por bendecir sí señor cada hogar, cada familia de aquellos que nos ven. Sí, y en señor. aquellos que van a compartir este video. Sí, oh Cristo. Que usted les dé una Bendiga doble porción de bendición, Señor. Grandemente, sí, para Señor. por la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Aleluya. Glorificado Aleluya. sea su nombre, Padre. Aleluya. Amén. amén. Amén. Sí, amén, amén. amén. Y Amén. Gloria, Señor. Gracias, René, por acompañarnos a, hasta el final. Gracias, Dios te eh, bendiga, René. Pues ya son 50 minutos. Sí, es que el tiempo se va <risa> Ay, pero volando. Mío. Bueno, pues, bendiciones para en todos. Les amamos, el amor del Señor eh, y síganme. compartan, compartan este video. Adelante. Y dejen que Dios bendiga sus vidas. Así es. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones para todos. En el amor de Cristo. Saludos a tu familia, René. Bendiciones, René.